La Armada Española celebra sus fiestas anuales este año en la ciudad de Sevilla Nosotros estamos aquí para disfrutar y para también poderles compartir a todos ustedes este magnánimo evento Hay muchas cosas. Ah, estupendo. Y allí, aquí en el paseo de Golfo va a ser el desfile, que viene el rey. Ah, También vale. el sábado. ¿Este paseo? El fin de semana. Empezando por sí. la avenida. Empieza la glorieta de los marineros. Sí. Pues hasta el final. Vale. O sea, que te digo que hay, estas... hay, hay... ¿Por las Fuerzas Armadas entonces? En es lo. Estamos en el castillo, ¿vale? De sacar el castillo, vamos a Lo que he dicho antes electrónicamente, tanto donde está guardada las estanchas, ¿vale? Esas cuerdas son que Es donde estamos haciendo un tiempo. Pero bueno, siempre tenemos tanto a como Yo ya, bueno, el oficial dice 5 grados de caña de ¿sí? yo lo paso por el, por el micro y, y ellos ya lo hacen abajo. luego. Otra vez estamos en exterior y en exterior ya nos es permitido grabar Armamento MK38, ¿vale? 180 disparos por minuto. 5 milímetros. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿De ¿Dónde sois? Soy de Ecuador. Ah, Ecuador. Sí. de dónde es? Sevillano. Sevillano. Sevillano. Sevillano a los sevillanos que me a disfrutar de. Hombre que vengan, es una experiencia Muy afortunada Sevilla y los sevillanos este año, también las personas que recibimos aquí. Para disfrutar del aniversario de las Fuerzas Armadas que este año se realiza aquí. en Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Eh, la información de los eventos tiene... Mi compañero ¿Ah, sí? tiene aquí. Le agradezco. Dale uno bicho, dale. dale uno. Acá. Gracias Víctor, muy amable. Montándolo todo porque Sevilla se viste de las Fuerzas Armadas. Generalmente se hace en la ciudad de Madrid, en la capital. Pero este año, porque Sevilla es así, porque es bella, porque es hermosa. Y porque los sevillanos y los sevillanos de corazón que vivimos aquí tenemos suerte. Pues vamos a poder eh, disfrutarlo. A partir de mañana estaremos en la Real Maestranza, en la Plaza de Toros. Viendo presentación ecuestre canina. Y bueno, aquí en la Plaza de España podrás disfrutar de helicópteros, buques de guerra, de aparatos y de todo eso sí. Despedimos el video, primos. Bueno, ya, más informen de las Fuerzas Armadas pues aquí con su primo El Ateno. La atención, Fir.